Señores, a mí no me gusta mucho relajar con esto porque esto, esto es algo delicado. Sandra Berrocal confirma es cristiana y se mudó a Santiago. Desde hace un tiempo estamos viendo a la ex conductora de televisión Sandra Berrocal presentar una nueva vida en su plataforma digitales. Cambió, cambio que va desde la manera como se, como se comunica con sus seguidores hasta como viste pues tras más MVP conversar con la presentadora de Extremo a Extremo, esta confirmó que, que, que está en los caminos del Señor y de Dios y que visita la iglesia. Incluso Sandra Berrocal, que ha, incluso Sandra hace un tiempo salió de la televisión dominicana, pero que sigue siendo la mujer más seguida en Instagram con un total de más de mil seguidores, comentó a este portal que se mudó a Santiago de los Caballeros. Soy cristiana, me mudé en Santiago... Vengo haciendo un cambio en mi vida desde hace mucho Dijo la también madre de tres hijos Agrega más VIP que mi testimonio Lo voy a dar en el momento que Dios quiera Pero mientras tanto sigue visitando dos iglesias Tanto en Santiago como en Santo Domingo Las redes de la Verrocarris Considera de las mujeres más bonitas de la televisión dominicana Están llenas de frases bíblicas Como es la más reciente que compartió Ama a tus enemigos Bendice a los que te maldicen y perdona a los que te hieren jesús mateo 543 establece en su mensaje la también directora nacional eh, esto, eh, mira esto es algo eh, muy delicado Sí. porque yo creo que cuando tú vas a tomar un, tú vas a tomar una decisión un camino en tu vida tú tienes que darle tiempo al tiempo sí. sandra hace un mes estaba en un sin tabú con jessica pereira Hablando de qué tamaño lo, lo, lo tiene Casey Design. Y ahora me salta que Eddie, que, que que Cristiana. Yo entiendo que debería de haber un manejo con, con ciertas figuras. Y darle un tiempo, si usted se va a meter en los caminos del Señor, primero emprende el camino, dure un tiempo, varios meses, un año. Y cuando ya usted se sienta realizado en el camino, usted entonces lo publica si lo quiere publicar. Pero no, es que tú estás hace un mes, tú estás en, en, sin tabú, hablando con Jessica, de que de qué tamaño le tienes decir y ahora tú eres cristiana. No, tiene, en esa parte tienen que manejarse mejor, porque lo que se ven es ridículos. Yo, porque mañana sale, sale Sandra Berrocal con otro chisme, con una vaina, ahorita viene y me da una galleta a mí, pues yo decía esto, y ahí se fueron los caminos del señor pique. No, mira, yo concuerdo contigo que es un tema delicado, porque... Eh... Yo que he vivido eso en el ámbito cristiano, católico, como lo quieran llamar, yes. cuando no hacen el supuesto llamado o cuando visitan la iglesia en caso de retiro y cosas, o sea, cada quien tiene un pensamiento, una revelación diferente. O sea, hay ocasiones que hay personas que han salido de lo mundano, que han ido a una iglesia y se han encontrado con un retiro. Tenemos una llamadita. Buenas. No, buenas. Pues bien, pues bien eh, decía que hay personas que han salido de los mundanos y han ido a una iglesia, a un retiro, lo que sea, en ese momento han recibido un llamado o lo que sea en esa oración y al otro día publican en las redes porque es un medio en el cual tú cuentas tu testimonio y ya decía que ahora no lo contará, sino cuando ya pues Dios se lo diga. Pero como te digo, o sabes que yo no puedo opinar mucho porque yo no sé lo que ella haya pasado y lo que ella haya tenido o haya recibido, haya escuchado en ese momento. Yo he vivido esos momentos en los cuales yo he participado de retiros, que yo no le dije a que yo fui a Nahua, que es que pasan cosas fuera de lo natural, que exactamente, que tú no te lo imaginas, que tú no sabes cómo explicarse a otra persona que hay que vivirlo para saberlo. Si es un cambio que ella tiene, ojalá y sea para bien, y como dicen pues que no vuelva a lo mismo y que no sea un tema de, del momento. Claro. Mi opinión sobre esto es Sandra Vero Yo me parece muy bien, excelente. Excelente eh, que trate de entrar a los caminos del Señor, que busque, porque hay, hay cosas diferentes, hay algo que te toca, que Dios ya dice, este es el momento de que este muchacho entre a, a, a los caminos del Señor, y otra cosa es que tú tengas voluntad y que lo intentes. Ahora, el castigo más grande es cuando usted conoce el camino y se devuelve. Bien. Cuando usted entiende lo que es la palabra de Dios, el camino, la iglesia, no tanto la iglesia, porque para usted seguir a Dios no tiene que ir todos los domingos a iglesia. Conocer la palabra. Dice la palabra que conoce el camino y se descarrea. El castigo será doble. Porque usted sabe lo que es bueno y malo. El que anda en el mundo y no, visi y no ha visitado eh, eh, la, el camino del Señor eh, puede ser perdonado. Porque no sabe lo bello y hermoso lo que es el camino de Jesús. Y sí, cuando sí. usted servirle a Dios, y cuando usted sabe... Y tiene conocimiento de la Biblia, de la palabra de Dios Usted es más inteligente Usted ahí logra paz en su interior Calma la ira Porque usted le ha dado hoja para atrás Usted puede levantarse por la mañana Todos los días Ellos hay Biblia que, que están en el teléfono Usted descarga juegos, descarga esa Biblia Y usted se lee un pasaje bíblico Y arranca por ahí Y le, apu le apuesto yo que el día será más feliz Porque hay muchas personas que Que no entienden lo que es felicidad Felicidad es cuando usted se siente bien. No es lo físico ni lo material. Dentro, vea, bien en paz. Eso es felicidad. Usted está en paz con el Señor, con todo el mundo. No tiene problema. Ahí es que usted siente paz. Pero no es que fui, porque yo he visto ricos y, y tienen todo y se, y se, se entran a llorar a un cuarto. No se sienten espiritualmente, están vacíos. Un ejemplo. Eh, eh, en lo urbano en la rama de Engel, Héctor es Fade lo tenía todo. Todo todo. Cuando se sentía solo venía el enemigo a atacarlo el porque no tenía conocimiento. Y ahí es que Dios hace su ejemplo. ¿Entiendes? Claro. está bien, Sandra Berruca y su esposo, creen si, si si cree que es conveniente eh, busque de Dios también. Claro. Ahora usted sabe que usted va a ser criticado y va a ser castigado por Dios cuando usted se, debí. cuando sí. se debía. Esperemos en Dios que no. Que en esta parte ella, ella sea eh, una persona cristiana. En el mundo cristiano se goza. En los caminos Bastante. del Señor se goza. Que no hay cosa mundana, pero uh, se goza de esta manera. Se come igualito, mejor. Así es. El camino del Señor se come mejor, porque estamos para comer. Si es jugo de naranja, es sí, puro. Sí. Claro. Es cierto. Sí, Lo digo en sol, claro, un compartir, así. todo el mundo tranquilo, en paz. No reina el comentario, porque ah, no, dame un coro allí con la familia, en los rieles. Tengo que ir bien, porque para allá son unos críticos. No, en el camino del Señor es bien, tranquilo, hermano, que Dios te bendiga, ¿cómo te sientes? Sí. Compartiendo, tranquilo. Bien, chévere, sí. Chévere. Esto es como yo sí. decía a, a Angel, que mucha gente, más ahora la juventud, no le gusta, como le comentaba Ángel que en el grupo que yo estoy, que la canción Pepa se hicimos un cover cristiano. ¿Y quién diría? Llegamos a 40 se mil. Fue olvidar, se fue viral, se fue Entonces, con el simple hecho de escuchar la música, pensaron que íbamos a cantar esa canción. Pero cuando escucharon que no fue esa canción, pues sorprendieron. O sea, que la La gente tiene que sacar un poquito eso. Porque realmente tú gozas muchísimo y tu hubieras dado un cambio de 360 que tú no te imaginas. Claro, los caminos de Dios no pueden ser burlados. Sandra, que se, que, se, que, se ab, que se obtenga la consecuencia, que se vea bien lo que va a hacer, porque no puede dar marcha, marcha atrás. Y ella está decidida según lo que se ve en las redes, ¿verdad? Entonces, eh, ya que, que se mantenga ahí en los caminos del Señor para que para que tenga paz y quizá vuelva con su relación, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. Y, Sandra, es lo que te digo, un mes antes tú estabas u de carriá y ahora está ahí, tú lo que tienes que mantenerte ahí, tranquila, no está mucho en las redes ni, ni nada, que sí o okay. qué. Tampoco para que la gente vea, porque esa es otra, la, la, eh, la gente a veces quiere aparentar, tú, tú, no, porque yo estoy en la iglesia y quieren que la gente te vea que sí, que es así. Lo que hay que hacerlo de una forma disimulada y, y espiritualmente.